Comunicado de último momento de la compañía aérea Iberia. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Elegante. No, ¿qué? Hizo? ¿Qué Contra pasó? Contra el... Venía todo muy tranquilo, pero se, empez... se empezaba a licuar un poco esa imagen de hombre duro, así que... Algún escándalo tenía que protagonizar. Pero si venía re bien prolijo, cumpliendo con todo, claro. no armando ningún lío. Venía haciendo buena letra, se si había ido a Europa, proyección internacional. Sí. Pero en las últimas 48 horas se pudrió todo. ¿Dónde? Perdón. En Berlín concretamente, sí. previo al embarque a un vuelo que lo iba a llevar a España, sí. a través de la aerolínea mencionada de Iberia. Y al momento del embarque, primero él puso un montón de historias, increpando. A uno de los empleados de Iberia, diciéndole que lo habían maltratado y lo habían discriminado por Sudaca. Literal, eso puso en sus redes e invitó a todos sus seguidores, sí. millones de seguidores, ¿Ah? a increpar, no solo a la aerolínea, sino también a este empleado que no lo dejó abordar. El vuelo. Ahora, obrean. perdón, debe tener testigos de eso, Elegante. Bueno, hay testigos. Es sí. Por eso, delante, lógicamente, del aluvión en redes, de un montón de seguidores que salieron a apoyarlo, la aerolínea emitió un comunicado, cosa que no es nada habitual no. en una aerolínea, pero dada la figura de Elegante, sí. tuvo que hacerlo. Es ¿Que se disculpó ¿De con que... Elian? ¿La aerolínea <ríe> se disculpó con Elian? Todo, no. Todo lo contrario, lo trató de violento. De irrespetuoso ¡Epa! y de haberle faltado el respeto, lógicamente, a este empleado. ¿Por qué? ¿Cuál fue el conflicto? Siempre según la aerolínea, ¿Cuál? que le habían pedido que los equipajes de mano, es muy común, mucha ah. gente, o para ahorrarse tiempo, claro. para ahorrarse dinero, viajan con equipaje de mano para evitar despachar. Se ve que los equipajes o no había lugar dentro del avión, en la cabina, Era muy pesado, o y eran grandes. muy pesados o, o demasiado voluminosos, para entrar, ¿qué le piden? Como hacen con todos los pasajeros. Necesitamos trasladar a bodega. Cuando usted se baje, va a la cinta y recupera su equipaje. Se negaron, según la aerolínea, tanto elegante como su equipo, y a partir de ahí se armó la agresión. ¿En qué categoría viajaba? Perdón, ¿de ahora en business o en... Entiendo que él en primera clase y parte de su staff viajaría en económica. No se justifica, pero se... lo que sí decimos es que muchas personas, por eso nada más, terminan... Eh, en escándalo, eh, digo, genera las peores sensaciones en la gente que le manden la varita sí. de mano. Lo que a... pasa es que claro. Se había levantado a las 5 de la mañana, digo lo que relató Elian, ¿no? Sí. Se levantó a las 5 de la mañana para llegar en, en tiempo exacto, hizo la fila, digo, se comportó como uno más. Es raro que él se tenga que encargar de eso porque él factura millones, no solo en Alemania, sino. Creo que es el tercer viaje a España que hace. En Galicia tiene altísima repercusión y llena estadios, ¿no? Sí. Bueno, pero es Chico Malo, eh. tiene que ser Chico Malo y volvió a ser Exacto. Chico Malo. Exacto, pero a mí me sorprende igualmente que una aerolínea no pida disculpas, porque en definitiva Elian es cliente. O sea, sí. es un cliente claro. y se sintió decepcionado y se sintió maltratado sí. por el personal de la empresa, porque esto es, no a nadie tiene Pero razón. La aerolínea, la aerolínea está defendiendo ¿Ah, a, sí? su a su empleado y está bien también que defiende a su empleado si, si lo maltrataron al empleado. No, sí, sí, la es es aerolínea que... lo que relata es que subió de tono la discusión tal es así que lo tuvieron que retirar de la zona de embarque, tanto a él como a sus a su staff, amigos, la gran mayoría. Debe haber cámara, debe haber video. Se perdió el vuelo. Se perdió el vuelo. Se perdió, Se perdió gravísimo. el vuelo. Ese fue el y de hecho tuvo que cancelar uno de los shows. Desastre, a ver. El comunicado, parte de él, la parte más suculenta, dice lo siguiente, este grupo de pasajeros ha mostrado un comportamiento violento y ha faltado el respeto hacia los trabajadores del aeropuerto. El perdón, ¿eh? el comportamiento, el comportamiento, de, comportamiento de, pasajeros. de dichos pasajeros ha puesto en riesgo la seguridad de la operación y del resto de los pasajeros. Ante esta situación se ha requerido... La presencia e intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad quienes ah. Les han escoltado fuera de la zona de embarque del aeropuerto Ahí se entiende un poco, Qué digo, cántalo. cuando hay una operación en tránsito O sea, cuando una persona está, este, por lo pronto, haciendo los trámites para embarcar Un vuelo, si hay una demora de la aerolínea, debe demorarse el vuelo Ahora, lo que la aerolínea acá detectó es un comportamiento violento Que no pueden dejar que suba la, al avión de la misma manera pueden hacer bajar a un pasajero si tiene un comportamiento violento antes del decolaje. Imagino Ajá. que hay video de esto, porque están en el medio de un aeropuerto, chicos. Sí, debe estar tiene todo que haber video, ¿eh? pruebas de bueno. todo esto. Bueno, vamos a, a pedir... A, seguramente nos lleguen las imágenes en lo que va del programa. eh Bien, tenemos otra información de Último Momento. Diego Esteves, dale, dale, Exactamente, Diego. Cari. Último Momento del Último Momento, porque me, me acaba de escribir... Una de las personas del staff de Elegante que está en este momento en España con él después de haber logrado viajar y me dice lo siguiente. Sí. Ahí leíamos la versión de la compañía aérea, ahora leemos la versión de los amigos de Elegante. No se negaron a despachar los equipajes a bodega, solo se pidió que una maleta que contenía objetos de mucho valor y frágiles, frágiles Entiendo que quizá tengan que ver con la performance musical del artista. Esa valija fue el problema, no las demás. Sí. Ahí se da la discusión. Ellos no querían despacharla por sí. este motivo, porque, según relatan, había objetos de mucho valor y frágiles. Todos los otros equipajes fueron a bodega. Una Atentos con esto. Una gerenta da el ok para que viaje con esa maleta sí. en cabina, sí. ya que Elian le pidió que le asegure que no se iba a romper. Pero el sujeto en cuestión, ese que escracha, ese empleado que escracha elegante, los volvió a increpar ya la entrada del avión y ya habían pasado a aduana y todo. Sí. Es decir, el problema fue a bueno. un paso... De ingresar pero es a la otra la este, historia nos Ahí tenés un, un empleado infiel Por lo pronto digo infiel porque está violentando Las normas de la empresa Para agredir a un cliente, como decía Justamente mi compañera Me parece que son dos versiones distintas total, Un total. Elián violento que cuadra Porque hay muchos que les encanta ver elegante violento una vez más Y una versión del equipo de Elián